Gracias, así mismo es. Genaro Peguero, padre de la adolescente Emily Peguero, lanzó duras críticas en el día de hoy en torno al traslado que se produjera desde la cárcel de Salcedo hacia la cárcel de Moca de Marlon Martínez, quien cumple 30 años de prisión por el asesinato de esta adolescente. Escuchemos, ¿Qué te, qué, ¿cuál es tu opinión sobre este traslado de Marlon Martínez a la cárcel de Moca? Eh, ¿Cuál es tu opinión en torno a eso? La opinión mía es que esto hay un gato entre Macuto, Porque primera, primera vez que se ve en República Dominicana es trasladar a un asesino, un criminal como él, de una forma escondida y virtual como la que ellos hicieron. ¿Por qué? Porque para eso se necesitan comunicaciones con, con la Suprema Corte, con el Ministerio Público, con los jueces que llevan, con los abogados que llevan el caso. Con lo de la Suprema Corte que llevan este caso que todo el mundo sabe y, y nadie se ha expresado. Solamente que alguien que, que es la jefa de, de, de prisión decide trasladar a Marlon Martínez a la cárcel de Moca. ¿Y cómo así Gato André Macuto? ¿Qué tú entiendes? ¿Cuál es el fin de, esto, de este traslado? Claro, para mí es que quieren sacar a Marlon del país porque esa es la única forma a la que yo veo que, que lo están haciendo porque es que no tiene lógica. No tiene lógica en que un maldito país como el que estamos viviendo no haga una ley, no haga una justicia donde hay un gobierno que está nuevo pero que es un gobierno que tiene que ser capaz porque todo esto lo sabe todo el mundo. Aquí si hubiera ley ya esa, esa señora estuviera presa. Entonces tú crees que ese traslado se debe a, a un plan de fuga? Claro que sí, como lo hicieron nosotros un tiempo atrás y que, que estaba enfermo, que lo sacaron y que con una pelota y fue que lo sacaron de la cárcel, para ver de qué manera otra lo pudieron sacar del país. Porque aquí hay una persona grande que está metida aquí en el tío Miguel Vargas. Miguel va con uno que está metido porque ese, ese señor era el candado con mails para arriba y para abajo